de youtube sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal, de les traigo acá un dispositivo xiaomi redmi 9 la cual tiene bloqueo de claro y les voy a enseñar gente a sacarlo desde raíz ya que este dispositivo no nos deja entrar a en ninguna parte y no descargar ninguna aplicación ya que el aviso nos sale constantemente y muy rápido, bueno la única solución es muchachos lo tenemos acá primero lo que vamos a hacer es ejecutar nuestro programa o nuestra herramienta de chimera Tool pro para así poder abrir el cargador de arranque o el bootloader como ustedes lo llamen, en este caso viene a ser un dispositivo MTK gente ya que es muy fácil de hacer el proceso y vamos a sacar este bloqueo de claro de raíz, como ustedes pueden ver yo ya tengo ahí conectado mi chimera lo que voy a hacer es proceder a apagar el dispositivo apago y voy a conectar en modo bedroom, como es modo bedroom gente, voy a presionar el volumen abajo y encendido para conectar hacia la computadora Listo, entonces una vez que conecto ahí, como tú puedes ver, ya la chimera automáticamente se me detecta las funciones. Voy a esperar ahí gente que me detecte todas las funciones del dispositivo para empezar a lo que sería abrir el cagado de arranque o el bootloader. Vamos a esperar ahí que chimera nos detecte todo. Listo, y como tú puedes ver se nos está detectando todas las funciones chimera, tool pro. Ahí nos ha terminado ya de detectar todo Lo vamos a dar en la pestaña de avanzado Y lo vamos a dar en cargo de arranque Y lo vamos a dar en desbloquear Ojo esto es muy importante para pasar a la room libre Es decir un flash estable en el dispositivo Ahí por ejemplo ya yo estoy yo Ya el dispositivo se me ha abierto el candadito hacia arriba Que significa que ya está el bootloader abierto Y bueno eso sería todo entonces en cuanto a esta parte yo ya pues acá voy a cerrar chimera y voy a coger otros programitas que yo lo tengo acá ahí como ustedes pueden ver aparece el logo de claro listo me voy a ir nuevamente ahora a descargas me voy a ubicar entonces acá en descargas yo tengo acá mis archivos lo que es eh, mi flash, voy a abrir mi flash este caso es viene un es de su programita para flashear Redmi en modo fastboot listo una vez que hayamos hecho pues yo voy a hacer lo siguiente, yo acá el dispositivo ya lo, tuve, lo desbloqueé, el bug loader, lo que sería, lo voy a apagar nuevamente y voy a ponerlo en modo fastboot. Como pongo modo fastboot voy a conectar el cable y voy a presionar volumen hacia abajo, listo para que se coloque en modo fastboot entonces. logramos colocar el modo fastboot listo entonces como ustedes pueden ver ya yo logré colocar el modo fastboot lo que voy a hacer acá es conectar mi dispositivo hacia mi computadora listo lo conecto y voy a probar acá gente que me dé el puerto como yo comprobo que me dé el puerto en este caso voy a darle el programita estoy en refresh y automáticamente acá tiene que salir el puerto como en este caso me ha salido una vez tengan eso pues Vamos a pasar el a ROM libre yo lo voy a colocar. Voy a seleccionar acá archivo. Listo, acá me vas a dar la lista donde yo tengo guardado el archivo. En este caso lo tengo en en descargas. Vamos a verlo. Listo, acá lo tengo el Lancelot. Vamos hacia, hacia abajo y lo seleccionamos el segundo. Aceptamos y listo, gente. Una vez que hayan cargado el software, pues lo vamos a dar en flash y van a pasar a flashear como tú puedes ver sin ningún tipo de problema voy a esperar a que termine de pasar el software para probar que ya no nos sale ese aviso de claro y esto es muy rápido y fácil para que ustedes lo puedan practicar voy a dejar que termine de pasar el flash entonces vuelvo con el video en cuanto ya se haya terminado bueno como ustedes pueden ver ya está avanzando lo más último que queda en este caso ha demorado bastante en pasar el flash pero normal, gente, eso le va a quitar de raíz al bloqueo de claro, ya que el software es un firmware global, es decir, de cualquier país libre, y ya no te va a aparecer el bloqueo de claro. Entonces, solamente es cuestión de esperar, ya queda muy poco para que termine el proceso de flasheo con el dispositivo Redmi 9. Ese es un método de raíz para que ustedes puedan sacar a cualquier Xiaomi el bloqueo de claro, en este caso válido, que existe en estos momentos en Perú, está poniendo claro ese bloqueo. Y tú puedes sacarlo nada más gente con cambiando el software. Pero antes de eso tienes que abrir el Google Adler. Vamos a esperar entonces ahí. Está flasheando ya el, el user Day. Listo muchachos. Se ha pasado pues el software. Y lo que tenemos que ver que el dispositivo nos ha encendido correctamente. Y también nos ha cambiado la ROM. En este caso como anteriormente teníamos la ROM de claro. Ahora ya va a ser una ROM libre que no va a tener ningún problema. En encender y ya no nos va a salir el bloqueo de claro entonces eso fue todo, todo eso, espero que les haya gustado el video y no olviden suscribirse al canal y dejar un buen like muchachos, es un método efectivo para que ustedes puedan quitar definitivamente ese bloqueo de claro en cualquier Xiaomi déjenme los, sus dudas en los comentarios ya que les estaré respondiendo lo más frecuente que pueda no se olviden que los archivos los dejaré para que los carguen en la descripción si ustedes desean pueden ver, ya acá yo lo tengo en Xiaomi Redmi 9 ya está cambiado totalmente el sabor y ya no nos aparece el bloqueo de claro que nos aparecía anteriormente Entonces esto es una solución muy directa para todos los que tienen Xiaomi y tienen ese problema con el bloqueo por falta de pago de claro Ya que lo pueden sacar de raíz, solo es cuestión de que miren el video completo Y bueno no olviden suscribirse al canal y dejar un buen like Nos vemos en un próximo video, un saludo para todos mis seguidores